Hola, este es un tutorial sobre cómo hacer un cronómetro en el simulador lógico digital. En concreto lo vamos a realizar con contadores comerciales de la familia 74 y en particular el 160, aunque esto mismo lo podrías hacer con el 162. Para este tutorial te recomiendo que antes hayas visto el contador hexadecimal, el enlace al tutorial lo tienes en la descripción de este vídeo te recomiendo también que hayas visto y hayas hecho el tutorial en el simulador digital del contador hexadecimal. Que también hayas visto el tutorial sobre el contador BCD, en el que veíamos estos dos tipos de contadores BCD. Y también que hayas hecho el tutorial del contador BCD en el simulador digital. Hay un último tutorial que es el del cronómetro y este sí que es importante que lo hayas visto. Y en este tutorial vimos el contador BCD con fin de cuenta variable, que no lo vamos a hacer aquí, pero te recomiendo que lo hagas por tu cuenta. También vimos el contador hexadecimal y el contador BCD con carga síncrona. Y este no lo vamos a hacer aquí, pero lo vamos a utilizar. O sea, yo te recomiendo que hagas este circuito y que encima de este hagas el cronómetro. Nosotros vamos a partir de un contador ya hecho o sea que no vamos a necesitar saber diseñarlo por dentro en este tutorial, pero sí es recomendable que lo hagas tú. Y lo que vamos a hacer en este tutorial es utilizar estos contadores. En particular vamos a utilizar el 74160 contador BCD con Reset asíncrono. Como es un Reset asíncrono, no lo vamos a utilizar el Reset y vamos a utilizar la carga. Si utilizásemos el 162 podríamos utilizar o bien la carga o bien el reset para la cuenta de las decenas. Si no sabes lo que te estoy hablando, mírate los tutoriales que te digo. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer nosotros, este contador BCD en cascada. Vamos a poner los segundos, las decenas de segundo y los minutos. Y de hecho vamos a ampliar este contador y vamos a incluir las décimas de segundo para tener un reloj un poco más razonable que es un reloj de 10 hercios en vez de un hercio. Aún así, lo normal es tener un reloj un poco más rápido de 10 hercios. Bueno, aquí lo importante es que la cuenta de decenas no es BCD porque termina en 5 y entonces lo que tenemos que hacer es acordarnos que la tenemos que inicializar nosotros. El caso del fin de cuenta es que cuando estamos en 0.59 segundos, por ejemplo, si entra un segundo nuevo, se habilita la cuenta de las unidades. El RCO de la cuenta de segundos va a esta puerta AND y va a la cuenta de las decenas. Y las decenas, como están en 5, se activa el comparador este y activan la puerta AND. Esta puerta AND activa la cuenta de los minutos y además, aquí importante, se activa el load, la carga. Y al activar la carga, se carga el 0 y se inicializa. Esto está explicado en el otro tutorial, aquí no lo vamos a ver en detalle. Si sí, recordar, como el contador que vamos a utilizar tiene la carga activa a nivel bajo, hay que poner un inversor aquí. Y por último que este comparador de 5, en vez de poner un comparador de 5 completo, vamos a aprovechar que el 5 en nuestra cuenta de 0 a 5 es el único que tiene estos dos bits A1. Por lo tanto, con una puerta AND para estos dos bits nos vale. Y esto es lo que vamos a hacer hoy con el simulador digital. Vamos para allá. Aquí tenemos nuestro simulador digital y lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro contador 74-160. Para ello vamos a biblioteca y en Deal Chips en 74, en la familia 74, vamos a contadores y escogemos el 160. Aquí hay otros contadores también. Están los 161, 162 y 163, pero hay otros que ya si acaso veremos otro día. Bien, tenemos el 160 y vemos aquí los pines que ya conocemos. Y aquí de hecho puedes ver cuáles son, ¿no? Cada uno, si te pones encima. Y este va a ser, ya como dije, va a ser las décimas de segundo. Vamos a hacer un poquito más incluso. Bien, el clear. El clear no lo vamos a utilizar y como no lo vamos a utilizar... Y como es activo a nivel bajo, lo vamos a poner a nivel alto. Entonces nos vamos a componentes, cables, fuente de tensión y ponemos aquí un 1 en la entrada. Acuérdate que todas las entradas en un circuito digital tienen que estar a un valor, a 0 a 1. No las puedes dejar al aire, así que aunque no pienses que las utilices, las tienes que poner a un valor. Vamos a poner la alimentación. Entonces ponemos una L y ya se nos repite el último componente que hemos puesto. Y ponemos aquí la alimentación. Lo voy a bajar. Y así tener más hueco luego. Como este contador va a ser BCD. Quiere decir que va de 0 a 9. Y yo no me tengo que encargar de inicializarlo. No voy a hacer ninguna carga. El load que es esto no lo voy a hacer. Y como no lo voy a hacer. Lo voy a poner a 1. Significa que nunca lo voy a activar. Porque se activa a nivel bajo. Pongo L. Y pongo aquí otra vez. Este de aquí. Recordamos que este contador tiene dos habilitaciones, el Enable P y el Enable T. Vamos a utilizar el Enable T normalmente porque es el que utilizamos para el acarreo en cascada y este lo vamos a poner siempre a uno. Tienen que estar los dos a uno para que cuente, así que vamos a utilizar este solo y este lo ponemos siempre a uno. No necesitamos otro. En otras aplicaciones puedes que necesites dos habilitaciones. Y lo conectamos siempre a uno. Estos son el dato de la carga, no la vamos a utilizar y siempre vamos a tener la carga a 1, nunca va a estar activa. Aún así, tenemos que ponerlas a un valor. ¿Y a qué valor la ponemos? Nos daría igual porque nunca la vamos a utilizar, pero por si acaso la ponemos siempre a cero. Entonces ponemos componentes, cables, tierra, ponemos aquí una tierra para todos ellos y conectamos todas las entradas a 0. Este ya digo que no lo vamos a utilizar, pero las ponemos a cero. La tierra a cero también, L, pongo la tierra. Y en estos contadores que vamos a utilizar, en los cuatro contadores, vamos a utilizar estas mismas conexiones. En el caso particular del, de las decenas, esta no va a estar activa, pero el resto sí. Así que vamos a copiar todo esto para ahorrarnos hacer estas conexiones. Y hacemos control D y lo ponemos por aquí. Y seguimos copiándolo, hacemos así, control D, una última vez, copiamos, control D y pegamos. Vale, aquí tenemos nuestros cuatro contadores, ahora vamos a conectarlos todos. Vamos a poner el reloj, el reloj va a ir para todos, ponemos entrada-salida, señal de reloj, la ponemos aquí y conectamos todos los contadores al mismo reloj. Te recuerdo que... Un contador síncrono tiene todos los contadores conectados al mismo reloj. ¿Vale? Ya está, ya tenemos todos los contadores al mismo reloj. Vamos a ponerle aquí nombre del reloj, le ponemos CLK y hemos dicho que esto va a ser un reloj de 10 Hz. Ponemos aquí 10 Hz. La habilitación va a ser del primero y luego va a ir en cascada. Entonces en este primero, entrada-salida, entrada y el enable lo vamos a poner por aquí. Ponemos el nombre en the Vale, y este va a ir solamente a este primero. Vale, este primer contador ya lo tenemos. Se habilita. Cuando está habilitado va a contar. Y va a contar de 0 a 9. Nunca vamos a hacer la carga porque nunca tenemos un 0 aquí. Y va a ir contando de 0 a 9 cada décima de segundo siempre que esté la habilitación activa. Y esta va a ser la cuenta de salida. Luego la ponemos. Este de aquí, cuando llega a 9 y está habilitado, va a activar los segundos. Y de hecho, voy a poner aquí etiqueta, pongo aquí décimas. Entonces, este será mi contador de décimas. Este va a ser unidad de segundo. Este va a ser decena segundo. Y este va a ser minuto. Unidades, pero bueno, como no estamos haciendo decenas, lo dejamos así. Este es el acarreo de salida en cascada que va a ir a este de aquí, va a ir al enable t de este de aquí. Entonces lo vamos a llevar. Vamos por aquí. Y nos llevamos el acarreo de salida en cascada al enable t. Perfecto. Este va a contar de 0 a 9. Va a estar bien también ya. Cuenta de 0 a 9, que son las unidades de segundo. Las decenas de segundo van a necesitar acabar su cuenta en 5. Entonces el load de este no tiene que estar aquí, porque lo vamos a activar nosotros. Así que cuando este llegue a 9, va a activar en las decenas, lo llevamos por aquí. Y ahora, ¿qué hacemos con este? Tenemos que hacer la comparación de 5, cuando esto sea 5 y no solo que sea 5 y además que venga el agarreo en cascada del anterior vamos a activar la carga y a la vez vamos a activar el siguiente contador esto si no sabes lo que te estoy diciendo mira el tutorial de la teoría del cronómetro aquí no lo vamos a explicar de nuevo y mírate el esquema y lo vas viendo el esquema digamos normal con el esquema este que estamos haciendo aquí cómo comprobábamos el 5 este pues teníamos que ver que q0 que aquí se llama qa y Q2 sean 1, Entonces tenemos que poner una puerta AND. componentes lógica AND. La vamos a poner más pequeñita. De la forma Voy a hacer un poquito más de hueco aquí. Voy a seleccionar todo esto. Y lo muevo un poquito para allá. Para tener un poquito más de sitio. Y ahora esta puerta AND va a seleccionarse cuando QA sea 1 cuando QC sea 1 y además cuando tenga el enable de aquí o sea que voy a poner aquí número de entradas 3 voy a borrar este y este lo pongo aquí y cuando esto sea 5 estas dos me dicen que esto vale 5 y a la vez cuando venga el enable este el RCO del anterior que es este de aquí esto de aquí va a ser el RCO, digamos, de este, porque este no me vale para este. Va a ser el RCO, el acarreo de salida en cascada para este. Y a la vez va a activar el load. Y lo va a activar negado, porque esto es a nivel bajo. Entonces tengo que poner lógica entrada-salida, una puerta NOT. Voy a rotar para ponerla por el otro lado. Y la voy a poner un poquito más pequeña. Vale. Y esta es mi puerta NOT, que... Va a venir de aquí y de aquí va a activar el load. Cuando este contador valga 5 y venga un acarreo 9, quiere decir que este valga 9, va a activar la carga y se va a cargar el 0 y además va a activar el siguiente contador, va a habilitarlo. Esta habilitación va a ir por aquí a su enable T. Perfecto, esto ya estaría. Aquí la gran cosa que hay que tener en cuenta es que el contador de las decenas, como acaba en 5, no puedo utilizar su RCO. Lo tengo que generar yo con un comparador de 5 y cuando venga el la además, es cuando hago la carga y cuando genero el RCO siguiente. Bueno, ya hemos terminado nuestro cronómetro. Si necesitase decenas de minutos sería lo mismo, sería igual que este. Tendría que poner un contador como este, aquí activado por el RCO este. Bien, ¿qué nos queda? Pues nos queda mostrar la cuenta. Entonces vamos a unir estos 4 bits de cada uno en un divisor agregador. Aquí a la mitad. Y tenemos que cambiar y decimos entradas son 4 bits de entrada y a la salida son 4 bits juntos. Ok. Aquí lo tenemos. Y uno el bit 0 con el bit 0. El bit 1. El bit 2 y el bit 3. Vale, ¿esto que va a hacer? Esto van a ser mis décimas de segundo. Ahora voy a poner este también lo mismo. Hago L. Y hago lo mismo. 1, 1, 1, 1. Y aquí 4. Y me lo llevo para aquí. Esta es la cuenta de las unidades de segundo. Aquí también hago lo mismo, hago L, pongo aquí lo mismo, 1, 1, 1, 1. Y aquí pongo 4 y voy uniendo los cables. Y por último los minutos que los queremos mostrar también, L, 1, 1, 1. 1, 1, 4. Vale, ya tenemos todas nuestras cuentas agrupadas. Y ahora vamos a hacer un poquito más pequeño el circuito. Y vamos a poner aquí los displays para mostrar las cuentas. Entonces, entrada-salida más Y utilizamos este para ahorrarnos el conversor de 7 segmentos. Otro día haremos un tutorial sobre un integrado que lo tiene. Y aquí ponemos nuestro display. Entonces, es importante, aquí van al revés. Estos son los minutos a la derecha. Vamos a hacer L y vamos a poner aquí. Estos son las decenas de segundos. Vamos a ponerle la tierra. L, tierra... Copio todo esto, control D. Esto los voy a poner más juntitos, ya que son las decenas de segundo, Control D. Y esto lo separa un poquito más. Bien, este de aquí es el de la derecha del todo. Luego este de aquí es el segundo de aquí. Este de aquí, este de aquí es el tercero. Y por último este es este de aquí. Bueno, pues ya tenemos nuestro contador. Vamos a ver si funciona. Vamos a guardar. Crono con el 7460. Y vamos a simular. Vamos a darle al enable. Y vemos que este cuenta décimas. Este cuenta unidades de segundo. Y este cuenta Decenas de segundo. Si hace más a un minuto llegaría hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño añadido. Vamos a ponerle los puntitos del segundero. Entonces lo podemos hacer con LEDs. Ponemos aquí un LED, le damos a R, ponemos este boca arriba, L y R, boca abajo y L, R boca arriba, L, R boca abajo. ¿Qué vamos a hacer con estos puntitos? Lo que normalmente ocurre en un reloj que se encienden y se apagan cada segundo. Así que vamos a activarlo. Como no vamos a hacer que sea un segundo, sino menos un segundo, podemos utilizar y te dejo a ti que lo pienses el último bit de las décimas, entonces vamos a tomar este último bit y como queremos que esté activo al principio, justo al cambiar, lo vamos a invertir yo lo voy a hacer y te dejo a ti que lo pienses, entonces vamos a tomar el inversor que ya utilizamos lo pongo por aquí, lo pongo más pequeñito posible para que me quepa lo pongo por aquí abajo de RR, aquí, y lo conecto con este último bit, este último bit será 1 cuando valga 8 y 9. Yo voy a hacer que esto se encienda cuando la cuenta valga de 0 a 7. Hacemos un túnel. Y este túnel lo ponemos por aquí. ¿vale? Y lo conectamos aquí. Y a este túnel le vamos a llamar P, el punto de los segundos. Y ahora hacemos L y este túnel lo vamos a conectar para no llenarlo de cables a todos los LEDs. L, R, L. R, L y R. Vamos a ver la simulación, vamos a grabar, vamos a simular. Aquí vemos que se activa en el cambio de segundo. Si lo quisieses al revés, le quitarías el inversor. Y realmente no me sé exactamente cómo funciona este punto, pero si no, tendrías que hacer un, algunas comparaciones para ponerlo pues, cuando sea menor que 3, cuando sea mayor que 4, lo que sea. Eso ya lo verías tú. Vamos a parar un momento la cuenta. Y vemos que cuando este vale 9 no está activo el RCO. Vamos a pararlo por ejemplo ahora en 49. Vale, este RCO tampoco está activo porque tiene que estar activo cuando estén los dos activos. Y ahora el 5 este, aquí vale 5, pero como no está el enable activo no se tiene en cuenta. Aquí en 59.9 va a ser justo en este momento cuando empiecen a activarse todos y pasaremos a un minuto. Vamos a ver si es verdad. Perfecto. Bueno, pues así ya tenemos nuestro primer cronómetro. Bien, esto era todo por hoy. Un tutorial sencillo, pero aplicación de lo que hemos visto en teoría y de que realmente la teoría funciona. Lo ideal sería, como ya dije en el otro tutorial, implementarlo, en una placa de prototipos, pero bueno, con este simulador podemos hacer bastante y, y realmente ver que las cosas funcionan como pensamos que funcionan en teoría. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que estés bien, un saludo.